de Telenor, esto es, creo que es una, para mí es un privilegio, un magnífico privilegio, tengo que buscar esa palabra, así o sí sea, tengo que ponerla. Nosotros estamos por lograr los 100 mil suscriptores y yo creo que a pesar de que hemos entrevistado a muchas personas durante el 2019, eh, Arcángel, Maitahuel, muchas personas, teníamos que cerrar con estos, Para celebrar los 100 mil, que ya nos falta una cosita, o sea, menos de 500 seguidores. Estos 100 mil seguidores lo vamos a celebrar y estos 100 mil lo vamos a celebrar con el hombre, no sé si el más odiado o el más querido, pero sí el más, eh, pero sí el más seguido. Eso sí, el más seguido. Héctor de Playmaker, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, gracias, a Dios y saludos a todos allá en Telenor. Oye, un placer. Inmenso, ¿verdad? Eh, que, ¿verdad? No es solamente algo ya en Puerto Rico, sino que nuestro trabajo pues, pueda romper, ¿verdad?, esa barrera de la isla. Como yo siempre le digo a la gente, eh, ya esto no es 100 por 35, las redes sociales nos hacen llegar a, a otros países y tengo mucha gente de la República Dominicana que me sigue, que me escribe diariamente y esto, pues, es una prueba, esta entrevista es una prueba de que ese trabajo está llegando. Eh, a más lugares. Así que estoy súper contento. Mira, uno de nuestros editores, el que edita okay. los vídeos allá, cuando yo le dije que tú ibas a él fue que diseñó la imagen. De ok. La, de, de él dijo yo no lo creo. Se llama Darwin. Para ok. Que un saludo a Darwin. Que es, igual que yo, somos locos contigo. Oye, pues, nada, estoy loco. verdad Oye, gracias por la oportunidad. Honestamente, cuando tú eres cantante, yo, yo, yo por algún momento de mi vida estuve en la música y visité okay. República Dominicana y estuve en premios Casandra, pero obviamente dentro de la música. Cuando esa etapa de mi carrera termina, que fue en el 2008, y empiezo con esto de los deportes, yo no quería mezclar una cosa con la otra. O sea, para mí, lo que yo hice en enclave con la salsa por eh, eh, los años que estuve, pues yo no quería que fueran un trampolín para esto. Que estoy haciendo ahora. Y te voy a ser sincero, esto. Perdón que te interrumpa. No, no, te preocupes. Yo nunca me imaginé que tú eras el clave. Te voy a ser sincero. Okay. O sea, cuando yo comencé a seguirte, que yo te comencé a, se, eh, comencé a ver tu trabajo a través de Facebook Live, fue, creo que fue cuando, le, cuando LeBron ten, estaba en Cleveland y le ganó a Golden State. Desde ahí en 2006. adelante comencé. 2016. Entonces, cuando comencé a verte, yo supe luego que tú pusiste un, una publicación de unos premios Juventud, creo que fue. Es correcto. Y yo dije, y, yo, y, yo, y esto de la cantante, ahí me salió. Sí, eh, antes de antes de, antes de de esto de La Garata y de Playmaker, pues sí, se dio mi trabajo dentro de la música, fue un vacilón, disfruté <risa> un montón allá en República Dominicana, eh, fuimos para los fuimos invitados a los premios Casandra, unos premios de sí, oh, oh. prestigio. Eh, y que ahora se llaman soberanos. Es correcto. Sandra, ahora son soberanos, soberano, es correcto. Y tuve la oportunidad de ir, eh, tuvimos la oportunidad de conocer las emisoras. El, eh, a mí me encantó República Dominicana. Y el hecho que lo que nosotros estamos haciendo ahora, que es deporte, eh, nos une, porque sabemos que ustedes son tan pasionales como nosotros los puertorriqueños, oh, cuando son ay, estos temas ay, de, ay, de, ay, de béisbol muy, y baloncesto. Eh, muy, y, y eso, mira, tú sabes que es, eso iba, íbamos a empezar por ahí, de tus inicios. ¿En qué momento tú dices, bueno, a mí me encanta? Por ejemplo, a mí me, yo trabajo, yo, yo trabajo siempre producción y todo eso, y, y descubrí la televisión ya fue muy, muy ya una edad más avanzada eh, de mi vida. Pero, ¿en qué momento tú descubres que te gusta el deporte? ¿En qué momento tú dices, bueno, a mí me encanta el deporte? Siempre lo supe. Desde, yo te diría, yo jugué béisbol desde los 5 años, baloncesto desde los 7, eh, jugaba ambos deportes hasta los 15 años, 14, 15 años, a los 14, 15 años me decido personalmente jugar baloncesto eh, y juego baloncesto ya una vez salí de escuela superior, pues me dediqué a la música. Pero siempre me gustaron los deportes. Una anécdota graciosa es que mi papá... Eh, en Puerto Rico, ESPN transmitía juegos colegiales eh, de madrugada. O sea, ellos transmitían los juegos en ESPN normal, 9 10 de la noche, pero yo tenía que acostarme a dormir porque tenía uh. que ir a la escuela. Y entonces yo me levantaba a las 3 y media, 4 de la mañana, para poder entonces ver los juegos de colegial. En aquel entonces estaba Jerry Stackhouse en North Carolina, Tim Duncan en Wake Forest, o sea, y me gustaba ver el baloncesto colegial hasta que mi papá me cogió un día haciendo eso por las mañanas. O sea, mi papá se levanta a correr, era a las 5 de la mañana, y él cuando abre la puerta me ve sentado viendo el juego, y él me dice, ¿pero qué tú haces despierto si son las 4 y 45? Yo me voy a levantar a correr. Entonces yo le expliqué, y él, obviamente, el regaño fue inmenso, y siempre me dijo, esto no es lo que le va a llevar comida a tu familia, los deportes no es tu trabajo, tú tienes que estudiar, descansar. Y claro, eh, muchos años después... Cuando comencé en la garata y esto comenzó a ser mi trabajo. Es parecido, es parecido a mi vida. Porque Ajá. mi madre, yo en, usaba mucho la computadora, las redes sociales. Me decían, tú vas ah, para el loco con eso. Y hoy dirijo un medio de comunicación digital. O sea, eh, mira cómo es, que, cómo es la cosa, o sea, de la vida. Lo que uno lo apasionaba en ese momento, uno nunca imaginó que iba a vivir de esto. Definitivo. Y yo creo que, que eso es una bendición. O sea, somos agradecidos. Hay muchas personas que estudian. Eh, y no tienen el privilegio de trabajar en lo que estudiaron esto fue a lo que yo no estudié y el poder hacerlo, ya llevo 10 años al frente de lo que es el programa La Garata en Puerto Rico y el éxito que ha tenido el programa a nivel nacional pues ha sido eh, espectacular así que tengo que darle muchas gracias a Dios eh, por eso entonces, ¿cómo se crea La Garata? ¿Sabes? y otra cosa, ¿sabes? La Garata aquí es como cuando tú te tengas trompada es más antes o menos... aquí, jugaba... aquí antes jugaban canica, aquí le dicen bola. Aquí jugaban lo que le dicen canica, aquí le jugaban bola. Entonces ah, decía, okay. cuando había que robársela, la canica, porque para. A no sabía el... que iba a perder. Ajá. Entonces, la garata, vamos a la una garata, pa Y ahí se armaba la garata. Con... Pues es más o menos eso mismo. La garata es un concepto entre cuatro o cinco amigos que se encuentran a hablar de deporte. Ese fue el concepto inicial del programa. Y le pusimos garata porque cuando se dan eso, como le dicen la definición, que es reyerta, que es como, eh, pues, eh, cuando tú piensas en garata, tú no piensas en nada organizado. Es algo fuera de control, todo el mundo, cada cual, hablando para, para su lado. Es básicamente eso, es una garata de ideas, en donde cada cual va a exponer su punto y lo vamos a defender sin ningún tipo de orden, sin seguir las reglas de comunicaciones, eh, cada cual va a hablar encima del otro si hay que subir el tono vamos a ver quién habla más alto ese fue el formato inicial del programa ya 10 años después pues es un programa con mucho más sentido se ha convertido en la voz de los atletas del país eh, cuando pues tienen problemas con los comités olímpicos o con sus federaciones se ha convertido en un espacio ya para que los atletas se desahoguen seguimos formando garatas ya sea por béisbol eh, por NBA, NFL, golf, el tema que sea. Pero hoy tiene un propósito, 10 años más tarde, y es el de darle foro a aquellos atletas que en Puerto Rico no lo tenían. Pero, Play, te voy a ser sincero. Eh, ese concepto de ustedes hablar de manera... Por ejemplo, el programa de nosotros, eh, nosotros hablamos de cosas cotidianas siempre, y es lo que a la gente le gusta en los barrios, en los colmados y todo eso. Me sorprendo que tengas, que ya tengan 10 años si es un concepto que se está notando mucho ahora, o sea, ¿cómo ustedes pensaron, hace 10 años que todavía estaban los comentaristas de deporte con un periódico en la mano en la mañana hablándote de que ganaron tanta carrera por tanto, y así era antes, entonces, sí. ¿cómo, hace, ¿cómo ustedes, un concepto así de deporte, podían traerlo hace 10 años o sea, yo mismo no me lo imagino hace 10 años hace 10 okay. años, 2010 mira, por hacerte el cuento largo lo más corto posible sí. Sí. yo sé que ustedes allá en la República Dominicana conocen a Jorge Pavón, el Molusco yo sé que ustedes sí, sabían ya Molusco, pues Molusco eh, es gran amigo y por muchos años eh, nos encontramos en diferentes sitios a compartir con amistades y a darnos el trago nos gustaba eh, darnos el palito acá y en una de las ocasiones en una rueda de amistades se formó una especie de garata cuando él escuchó y vio la intensidad con la que la gente estaba debatiendo conmigo, él me aló aparte y me dijo, si nosotros hacemos esto mismo en radio, nadie va a tener break, o sea, no hay oportunidad, esto va a ser un éxito. Y yo le, él me dijo, tú te atreves. Y yo le dije, yo he estado esperando esa oportunidad por mucho tiempo, pero jamás se lo había dicho. Yo hacía esto mismo con, muchos, con muchas eh, amistades mías cuando nos reuníamos y siempre decíamos, caramba, si la gente pudiera escuchar lo que nosotros hacemos, estoy seguro que les encantaría. So, cuando él me da la oportunidad, eh, comenzamos a hacerlo eh, desde esa conversación hasta que la garata llegó a radio, se tardó un año en que el concepto se aprobara, la emisora no creía que iba a tener éxito, eh, nos dieron un horario en la noche, solamente una hora. Y hoy en día tenemos un horario prime time, es de 11 a 1 de la tarde en Puerto Rico. Y el programa en cuestión de horario es número uno. En el, en, fuimos número uno en la noche cuando teníamos una hora. Número uno cuando tuvimos dos horas que era de 7 a 9. Y cuando quisimos hacer el cambio al mediodía, no tuve el apoyo de mucha gente dentro de la emisora, incluyendo el de Molusco. Él estaba en contra okay. porque él decía que la, las cosas que funcionan tú no las cambias. Y él me dijo, tú estás arriesgando a un público de la noche, al de por el día, hay más competencia, hay más gente. Pero yo sabía que el público del deporte, es más, yo pienso que las 11 de la mañana es tarde. Pero es lo sí. que hay. Pero tú sabes que tú te levantas por la mañana. Y si tú puedes escuchar el deporte desde las 8 de la mañana a 9 de la mañana, tú estás contento porque es lo que te gusta. Hey, hay, hay veces que yo no te puedo escuchar en vivo. Y yo tengo que, en mi oficina, ir a la aplicación a, la, a ver si ya, si ya ustedes subieron la, los, eh, podcasts. La, los podcasts y eso. y Play, tú sabes que aquí en República Dominicana, y trato lo digo porque a, trabajo mucho en los medios de comunicación y he trabajado con cronistas de deporte, y yo conozco la mentalidad de los cronistas de los deportivos. Yo te pregunto, porque aquí en República Dominicana, si sale algo nuevo, aquí lo, te, lo critican... Y le echan, o sea, comienzan a, a ponerle la mala, como dicen ustedes. Uh -huh. Existe eso allá en Puerto Rico, los lo, lo, lo, lo grandes pero, filósofos. Pero si nosotros, <IKEA> si República Dominicana y de Puerto Rico es igual. Lo que pasa es que nosotros llamamos a Mofongo, Mangú, merengue, Bachata, ¿sabes? Nosotros somos iguales, es lo mismo. Lo que pasa es que hay una cosa. Yo no le tengo miedo a las críticas. Y. A mí me pueden criticar, lo han hecho en Puerto Rico. Nosotros no tenemos el apoyo de mucha gente. Pero no es el tener el apoyo de mucha gente. Es tener el apoyo de la gente correcta. La cantidad no importa. Lo que tienes que tener es el apoyo de la gente correcta. ¿Y cuál es la gente correcta? Los que te sintonizan. Los fanáticos. Sí. Sea porque te odian o porque están de acuerdo contigo. Pero creo que nosotros en La Garata, y voy hablando, ¿verdad? Yo creo que es un esfuerzo del colectivo. Claro. A veces, pues, yo soy el que tomo la batuta en cuestión de producción, los temas y todo. Pero creo que el concepto como tal es algo que la gente se relaciona. Es que así tú y yo hablamos del deporte. Exacto. O sea, si yo, yo puedo sentir como fanático, por ejemplo, si yo estoy escuchando La garreta, yo digo, es que eso es lo que yo hago con mis amigos. Ese es el estilo de, el nuevo de hablar del deporte. Los cronistas tenían, eh, cuando eres periodista, eh, estudiar periodismo es como ponerte unas esposas en la, en la sí. parte de atrás no puedes yo estudié, yo, estudié, yo soy profesor de ciencias sociales yo lo estudié periodismo y trabajo ¿No? eso cuando la gente estudia periodismo que yo creo que es una profesión de mucho respeto tiene ah. unas limitaciones por unas leyes unas normas el deporte no requiere eso hay que opinar hay que diferir hay que garatear como decimos nosotros acá uh -huh. en el programa hay que dejar salir las emociones. Hay algo que no me gusta. No sé si sucede allá con ustedes. Uh -huh. No. O sea, las personas que quieren distinguirse del fanático. Dicen, ah, es que yo soy cronista deportivo. Yo soy analista sí. deportivo. Entonces, sí. ellos piensan que porque son analistas o cronistas, no son fanáticos. Todos somos fanáticos. Ellos les Exacto. gusta pensarlo o no. Lo que pasa es que ellos le hacen, le hacen pensar a la gente que no lo son, pero si tú le preguntas a ellos, a, ¿quién es mejor? Eh, eh, no sé, este, no sé por decirte, Por bueno, no, o Jeter o carl Ripken. Vamos a poner, Derek Jeter uh -huh. o Carl Ripken. Es? Aquí estamos. Si tú le preguntas a alguien quién es uh -huh. mejor, Derek Jeter o Carl Ripken junior ellos uh -huh. tienen una opinión. Lo que pasa es que ellos se van a, ellos te van a dejar saber que ellos, la opinión de ellos está basada en conocimiento, mentira, mentira, ellos hay una pasión, hay una atracción por jugadores que nos gustan o que no nos gustan, así que si tú me preguntas hoy, yo no soy cronista, yo no soy comentarista, yo soy un enfermo del deporte, un fanático, un fanático, sabes que lo mismo pasa en la crónica deportiva, el amiguismo, sabes, yo tengo miedo, ¿sabe? Aquí se usa mucho que muchos cronistas deportivos son relaciones Le hacen relaciones públicas a peloteros Porque mm. aquí hay muchos peloteros sí. Entonces, eso te condiciona a veces a dar una opinión Ellos dicen, no, yo sí si voy a dar un consejo, se lo doy en persona Eso es la opinión que ellos te, te dicen No, pues yo no voy a herir los sentimientos porque ese es mi amigo Y cosas así Creo que Correa lo dijo en el programa Yo lo escuché ese día que Correa estaba sí, allá Correa lo dijo y, Sí, ¿y qué pasa? Eso, muchas personas, es como la política. Aquí hay personas que no tocan un tema político porque tienen algún interés. Claro. Igual que pasa con el, de, con el deporte. Entonces, ¿qué pasa? El fanático reconoce mucho eso. El fanático se da cuenta de eso. Entonces, ahí es que yo digo por, o sea, ¿por qué tú atacas a otras personas como un ejemplo como, como tú o personas que hacen el trabajo si tú Tú te encasillaste en hacer un contenido deportivo de otro estilo. O sea, ¿por qué tú atacar a ese, ese estilo? Porque lo hace sentir viejo y obsoleto. Y es una amenaza. Eh, esto es sencillo. La gente siempre dice, no, lo que pasa es que yo soy un tipo con credibilidad. Bueno, yo no, les, yo no les juzgo el que ellos quieran defender que tienen credibilidad. Para mí eso no es importante. O sea, yo voy a dar mi opinión. El público es el que decide al final si está de acuerdo con lo que tú piensas o no. Como yo siempre digo, la razón es un privilegio que yo no estoy dispuesto a regalar. Tú quieres tener la razón, tenemos que debatir los puntos. Sobre el panismo, yo he tenido muchos problemas en Puerto Rico con diferentes personalidades del deporte. Pero gracias a Dios, ellos no son los que van al banco y me pagan el carro o, o me pagan la compra cuando voy al supermercado. Yo voy a decir lo que yo pienso. He criticado a boxeadores, he criticado a baloncelistas, he Hombre, criticado a peloteros. Tú, te, tú has tenido en tu programa a Alex Cora. Sí. Y Alex Cora vi, vi que tenía una buena amistad contigo. Pero cuando salió el escándalo, tú no le pusiste paño tibio. Y es mi amigo. Pero él sabe que ese es mi trabajo. Yo lo voy a criticar. O sea, yo, el caso de Alex Cora para mí fue bien sencillo. Él tomó una mala decisión en Houston y él debe pagar. Es sencillo. Yo no voy a decir que es una injusticia. Yo no voy a decir que fue un chivo expiatorio. No, él cometió un error. No, porque sacan la, la carta. Sabes que vienen una carta bajo la manga. Claro. Que es eh, la, nacion, eh, el, el, la nacionalidad, eh, el patriotismo. Sí. Siempre y, la sacan. Y tú sabes algo? Yo siempre le contesto a la gente esto. Tú sabes quién es la, me la mejor persona para criticar a uno? Tu mamá y tu papá las personas que te quieren son alguien que tú aprecias, quieres y respetas tú tienes todo el derecho a criticarlo ¿por qué no? o sea que yo soy bueno cuando digo cosas buenas cuando y él, él nunca ha estado molesto al contrario, eh, nosotros tenemos un chat de Whatsapp eh, y nos mantenemos en comunicación inclusive en estos días nos envió eh, información sobre lo que se está planeando hacer en Major League Baseball o sea nosotros tenemos muy buena comunicación, ahora él, él sabe que hay una línea está su trabajo y está el mío él va a defender lo suyo yo voy a defender lo mío, jamás es personal jamás lo haría por faltarle el respeto eh, yo creo que puedo ser crítico de lo que hizo sin faltarle el respeto eso es algo que aprendí en los últimos cinco años, los primeros cinco años la inexperiencia me llevó a cometer muchos errores, pero de eso es lo que crecemos, ¿verdad? y nos convertimos en lo que somos hoy. Exacto, exacto mira Héctor eh, yo te voy a decir esto no porque te estés entrevistando, pero te voy a ser sincero de una conversación que tuve y, y, y hice algunos planteamientos. Okay. Si tú mides la comunicación en Latinoamérica, no hablamos de Estados Unidos, eh, de los pro, programas eh, que hablan en inglés. En, el, en la NBA, o sea, el comentarista de NBA, en español no, yo no reconozco a nadie. Por ejemplo, aquí en República Dominicana yo conozco muchos buenos que, que, que hablan se especializan más en el béisbol. Cuando uh -huh. hablan de NBA, no, no se sienten como tú. Entonces, yo siempre dije, ellos pero para mí, de América, en español, Play es el mejor comentarista. Y alguien me hizo una referencia, no, porque ESPN, entonces cuando tú evalúas y ESPN, y tú buscas un comentarista de NBA, no existe. O sea, no hay como... Hay en Fox, no hay como hay en y no. ESPN, no hay como... O sea, no hay, no existe en español. Entonces, las personas tienen este, este complejo, ahí viene mi pregunta, de que lo que es de marca, porque tiene una marca, es mejor. O sea, esta marca, yo, yo te menciono a ti, y la gente me dice, okay, okay, tú, pero ESPN es ESPN, pero cuando tú lo analizas, no, no hace lógica. No, no hace lógica. Y yo le voy a decir a todo el mundo que piensa eso, yo he tenido la oportunidad de estar en la final de la NBA con varios eh, comentaristas, no comentaristas, son narradores. Por ejemplo, Álvaro Martín, que es un narrador de juegos en español. Ellos son narradores. Ellos, ellos analizan el juego, tienen mucho conocimiento. ¿Hacen lo que nosotros hacemos? No, ellos, ellos no hacen esto. Pero sí tienen eh, muy, buena, muy, bueno, muy buen arraigo en lo que es México, México. Eh, en lo que es eh, ¿verdad? quizás ellos se enfocan más en lo que es México muchas de estas compañías específicamente ESPN piensa que los únicos latinos son los mexicanos y, sí. se, olvidan, y se olvidan yo lo único que te voy a decir es y, solamente, y concentrado solamente en el soccer o sea, es correcto en, en el soccer. Como, como si fuera el único deporte que hacemos los exacto. latinos claro exacto eh, ahora yo te voy a ser sumamente honesto eh, hay una admiración que yo siempre he tenido por la cadena de ESPN eh, el World Leader in Sports, o sea, lo, lo que representa a la hora de hacer esto que yo hago no, no, no. o sea yo, yo te digo, yo he tenido la oportunidad de, de, de compartir con gente de otras cadenas y la realidad es que nosotros los latinos no debemos sentirnos menos porque no pertenecemos a una cadena como bien, no pertenecemos porque ellos no tienen la visión y, y Perdón esto que te interrumpa. Y el concepto de que tú tienes que estar en una cadena específica para tú ser bueno. Y eso como que en Internet te demostró que no. Al final del día, los únicos que dictan cuán bueno tú eres en lo que haces es la gente que te sigue. Porque la gente te puede criticar. Pero tú vas a seguir realmente a lo que no te importa. No, tú vas a seguir algo que te interesa. Ya sea porque quieres ridiculizarlo o, o criticarlo. Eso eso no importa. Lo importante es que estás ahí todos los días. Y en ese sentido, por eso hace muchos años atrás, quise abrir a mis redes sociales a, no, a, a promocionar mis videos, no solamente en Facebook eh, por o en Puerto Rico, sino abrirlo a que pudiera llegar a otras plataformas, eh, que pudiera llegar a México, que pudiera llegar a la República Dominicana. Y me, me escribo mucha gente de Venezuela, de México, de República Dominicana, de Colombia... Y eso es, tú sabes, es, es grande. Es grande. No, yo tengo suerte. Porque cada vez que tú haces en vivo, yo siempre digo, es de República Dominicana y siempre me saluda. Él es de República Dominicana. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Tú tengo a... suerte? Sí. Héctor, ya para finalizar ese, ese, ese tramo de lo del trabajo. ¿Por qué ustedes, que tienen un concepto eh, tan innovador eh, el debate, el macheo, no hacen tanta presencia en YouTube? Si en YouTube es la plataforma que ahora mismo, aquí hay uno que se llama los No sé si tú lo has ido mencionando. ¡Claro! A los es, eh, y Santiago Matías es el duro, porque él lleva ese debate de lo urbano, él lo llevó a YouTube y supo capitalizarlo. Eh, así mismo ha sido la política que se ha llevado a YouTube. Veo a Molusco más involucrado en YouTube. ¿Por qué ustedes, que tienen un buen concepto en deporte y no existe el concepto de deportivo así en YouTube, no lo hacen? Bueno. Eh, la garata no es mía, la garata es de molusco eh, y eso a veces es complicado porque el concepto es de él, él, él creó la idea, claro, el concepto que empezó hace 10 hace años no es lo que nosotros hacemos hoy. Yo sí he creado conceptos y tengo un concepto que estaba trabajando antes de la pandemia de sí. esto que estamos viviendo ahora que se head llamaba to head. Head. Head, head to Head sí. y ese concepto me, gu me gusta porque trae eso mismo. Es un debate entre dos personas, tipo lo que la gente ve en First Take o en Undisputed, en estas cadenas de Fox y ESPN. Nosotros lo estábamos haciendo en español. Ese programa va a continuar, pero estaba lo que llevábamos era tres meses nada más. Sí, y, este, uh, y, en y, estaba, y estaba y estaba comenzando a coger algo de forma, pero no es tan fácil. Eh, tú sabes, requiere estrategias. Cómo moverlo, es poco a poco. Eh, estoy seguro que cuando tú le preguntas a los foques y, y, y a todos estos, estos YouTubers, pues los comienzos son bien difíciles. A, a Pero, lo que uno vale. Lo dice, te lo digo, aunque estamos ya en los 100 mil suscriptores, todavía para el standing grande, a nosotros se nos hace difícil conectar como a los foques tiene 2 millones de suscriptores, ¿Qué? que ellos, ellos suben algo y se hace viral. Es correcto, y eso es cuestión de tiempo. Eh, yo te diría que es consistencia, es poco a poco, es paso a paso. La pandemia pues eh, nos arrancó un poco, no hay deportes. So, es complicado haber hecho, seguir haciendo ese formato, pero sí te puedo garantizar que es un formato que va a continuar, que tuvo muy buena aceptación alrededor de las redes sociales. Lo que sí me gustaría, y esto, esto te lo puedo decir abiertamente, es que mi, mi intención, y, y yo creo que esta entrevista quizás me abre un poco más los ojos, yo llevo tiempo queriendo crear un puente entre Puerto Rico y República Dominicana en cuestión de deportes. Okay. Así que es muy probable que cuando g regrese, quizás yo pudiera utilizar alguna personalidad eh, de República Dominicana para incluirlo dentro de lo que nosotros vamos a estar haciendo. Porque entiendo que, de acuerdo a las reacciones que tengo en las redes, somos muy parecidos. Nos gusta exactamente lo mismo. Yo creo que a ustedes les gusta un poco más el béisbol. Es igual que a mí. A mí me gusta más el béisbol que el baloncesto, pero aquí en Puerto Rico, si no es NBA, pues yo, la gente... Yo, yo, te, te voy a ser sincero, yo, a mí me gusta, yo jugué béisbol. Okay. Eh, yo jugué béisbol y hasta que mi padre murió, ahí ya la cosa se puso un poquito difícil y tuve que bajarme a estudiar, pero... Eh, la NBA, no sé si esta nueva era ha traído como que uno le dé más pasión y el béisbol se ve un poquito tan cansón, ya no es como antes en los tiempos sí. de Carriker y eso, que uno lo disfrutaba como, eh. por ejemplo, yo disfruté con mi, mi papá murió como al, a los dos años siguientes, yo disfruté eh, cuando David Ortiz la sacó y le ganó a los Yankees de, de cero mi papá y yo mi papá estaba vivo y lo disfrutamos juntos creo que fue mi mejor recuerdo de deporte y lo viví con mi papá porque mi papá y yo somos Boston, bostonianos siempre Definitivo. Y no es. El equipo eh, de Boston es de tradición. Sí. Héctor, eh, yo pensaba que iba a finalizar, pero me acordé de algo. Héctor, hay alguien que te calma, porque a veces llamo a personas y te dicen cosas. Hay alguien que te dice, Héctor, por favor, tranquilízate, cálmate, una productora. Hay gente que yo... Te lo digo porque hay personas que llaman y te insultan y siguen y llaman y, y te hacen... Y tú sales a veces de, dice eres un morón. <risa> eh, gracias a Dios nosotros tenemos bastante libertad en el programa. Y yo creo que lo, lo espontáneo que nosotros podemos ser en X o Y momento pues le da realismo al programa. Yo dejo que cualquier persona vaya al aire. Yo dejo que cualquier persona diga lo que quiera. Pero va, yo voy a responder. Y en Puerto Rico este programa está en una emisora FM y es la emisora número uno del país que se llama La Mega Estación. Eh, es una es parte de una multinacional que es SBS que tiene emisoras en Nueva York, en Los Ángeles, o sea es una multinacional y tengo la libertad de 11 a una si usted llama y yo considero que lo que usted está diciendo es una bestialidad decirle morón y en el programa tenemos algo que se llama el Morón Award eh, ahora le decimos reptiles a la gente y ah, es sí, la, sí, reptiles mientras uno va estudiando la gente no entiende pero hay una hay una parte del cerebro del ser humano que se llama el cerebro reptil, que es el que toma muchas de las decisiones que nosotros eh, hacemos para consumir productos. Y ese pensamiento reptil es una persona que no presta atención a los detalles, que siempre quiere tener... Eh, eh, que, pues, es cerrado, es cerrado. Y por eso ahora, cuando le digo reptil a la gente, pues la gente está comenzando a utilizar la palabra en las redes sociales y me encanta porque es otra cosa que hemos hecho dentro del deporte y es añadirle una jerga un poco más, tú sabes, más nuestra eh, a un tema que por mucho tiempo tenía era muy conservador. Bueno, esto ya vamos con algunas preguntas, lo vamos claro. primero con Grandes Ligas y luego vamos con la NBA, ya lo último vamos con la NBA. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, esto por qué tú entiendes que un pelotero que tenga sospecha si ha sido sospechoso o se le haya confirmado, dopaje tú lo descalificas, o sea tú dices el tipo es bueno pero tú no, no, no le das ese valor ha pasado con Alex Rodríguez con Sammy Sosa, con Barry Bones ¿por qué? mira eh, yo soy bien conservador en el béisbol yo creo en lo que es justo y lo que es yo creo en lo justo y lo injusto por ejemplo ¿Tú crees que es justo que cuando se hable del rey de los honrones no se mencione a Ayron? Y si a Barry Bones, yo considero que eso es injusto. ¿Tú crees que es justo que la mayor cantidad de honrones en una temporada ya no sea de Royal Maris y si sea antes era de Samy Sosa y Marmawire hasta que pasó entonces a Barry Bones? Estas personas, muchos de ellos cambiaron la historia. Hace quizás unos años atrás, eh, escuché aquí a Tim Kirchner, que es alguien que me encanta eh, escucharlo y verlo. Y él explicó algo y me pareció genial y perfecto para simplificarlo. Cuando tú eres un pelotero malo, o sea, vamos a poner que tú estás en liga menor, estás bateando a lo Michael Jordan, 2-22, 7 eh, jonrones, 20 carreras empujadas y, y la cosa no te va bien y usted utiliza performance enhancing drugs o PEDs, usted pasa de ser un pelotero malo a un pelotero regular. ¿Qué es un pelotero regular? Un pelotero de 2.55, 12 honrones, 35 a 40 empujadas. Y ya la gente dice, pues, más o menos ahí. Para conservar, para conservar un contrato está bien. Claro, pero cuando eres regular y te pullas o utilizas performance enhancing drugs, pasas de ser regular cuando ya eres un pelotero regular. O sea, que ya tú... Eres uh -huh. un pelotero. No el que es malo y se convierte no. en regular. No, vamos a un. Si sí, no es regular y nunca se ha apoyado. Nunca se ha apoyado. Y tú eres regular y se puya. Pasa de 245 a 250 a 268-270. Saca 18 bolas. Empuja 45 50 carreras, quizás 60. Se roba varias bases. Y tú empiezas a decir: Este chamaco, de regular, se convirtió en un buen pelotero. batea a 270. Ok. Cuando eres bueno, cuando eres un pelotero ya de 270 y te pullas, te conviertes en un All-Star. Bateas 295 a 300, sacas 25 a 30 bolas. ¿Ves cómo? De acuerdo, Barry Bonds era tremendo pelotero. Barry Bonds nunca había dado más de 49 honrones en toda su carrera. ¿Tú crees que es justo que a los 40 años diera 73? Físicamente imposible. Físicamente imposible. <risa> y entonces. No, sí, eh, imagínate, perdón, Hector. Imagínate tú que tú le habías puesto esa con eso a, a Ken Griffey Jr. Oh, no, por eso te digo. Kenri Ken Griffey Jr., para mí, junto con Albert Pujols, que <risa> lo adoro. Es mi, jug <risa> mi jugador favorito. En El mío también. Es mi, uno de mis jugadores favoritos junto con Ken Griffey Jr. Pero para mí, de, de los mejores peloteros que yo he visto con la madurez que tengo hoy, es eh, Albert Pujols. O sea, yo jamás había visto. Pero un pelote. encima. Hay mucho por encima de Manny y Sammy. Sí. O sea, sí. Que, sí. que es mejor que Manny y Sammy. Sí. Lo que pasa es que es consistencia. Son demasiados años. Lo que, lo que va a ser la carrera de Albert Pueblo cuando se retire, yo te diría que lo posiciona a él, uno lo puede poner ahí arriba, como para mí. Oye, con todo el respeto, yo sé que ustedes tienen grandes peloteros. Su tierra no ha dado uno mejor que él, eh, para mí. En mi opinión, eso soy yo. Mm. Eso soy yo. Mm. Cuando yo veo lo que él puede hacer. A nivel del bate, la cantidad, o sea, es su promedio de carrera, sus honrones, los RBIs, en la defensa, ok, no era espectacular defensivamente, pero ganó uno que otro guante de oro, ganó campeonatos, eh, no sé qué más la puede hacer y la carrera es longevidad o sea, no fue un pelotero que se les, sí, quizás las lesiones lo aguantaron un poco. Y llegó a llegó una cantidad de honrones sin cuestionar, sin consideramiento. Es correcto, y, y lo hizo consistentemente. El swing más hermoso después de Baribol, después de Ken Griffey Jr., Albert Pujols. Es el mejor pelotero latino que yo he visto, que yo he visto. Y así vamos al americano, pues entonces yo te tengo que decir que para mí es Ken Griffey Jr., pero él no tiene nada que envidiarle a Ken Griffey Jr. ¿Qué tiene Albert Pujols que envidiarle a Ken Griffey Jr. si él fue por un periodo de casi 10 años el variador más temido en todas las Grandes Ligas? Y, y, y la verdad, agregándole a eso, Albert Pujol duró más, fue, fue más consistente porque Ken Griffith después de Cincinnati ya no era lo mismo. Es correcto. no Y las lesiones lo, lo, lo opacaron. Sí. Y Albert Pujol tuvo sus lesiones. Nunca me gustó que se haya ido a Anaheim. Creo que lo quitó un poco del spotlight de lo que él podía hacer en el béisbol. ¿Tú te imaginas a Albert Pujol teniendo eh, sus temporadas en, de San Luis quizás en los Yankees o Boston? Hubiese sido impresionante. Pero eh, si importa, importa mucho eso, Héctor. O sea, importa mucho el equipo que tú estés. ¿sabes? Porque un ejemplo, Mike, Mike Trout está en, en Anaheim, está ganas. Y, no, y la gente no le da tanta preponderancia. Él llega a República Dominicana posiblemente y camina por un centro comercial y nadie sabe que es Mike Trout. Aquí ¿A a le dicen, eh, anda con un esquimai en un helado de la calle y sí, le piden uno. Y le piden uno. <risa> es la realidad. O sea, no. Es a diferencia de quizás eh, peloteros que han jugado que o sea Mike Trout es considerado hoy uno de los mejores peloteros en la historia del deporte con tan solo siete años en Major League Baseball siete ocho años en Major League Baseball cuando nosotros miramos la carrera de peloteros como Derek Jeter es considerado un Hall of Famer pero no unánime unánime bueno entre comillas Ajá. pero no es el mejor no es considerado uno de los mejores de la historia, es un gran pelotero Mike Trout es considerado uno de los mejores de la historia, cuando lo vayamos a analizar en lo poquito que hemos visto y Derek Jeter camina por cualquier lugar por ahí y todo el mundo lo conoce eh, Mike Trout sale y nadie sabe quién es, ¿cuál es la diferencia? uno juega para una organización que no hace el trabajo que se necesita o no es relevante el otro jugó para los Yankees de Nueva York usted juega para los Yankees de Nueva York Usted va a salir en televisión, usted va a hacer comerciales, si usted saca la bola del parque, usted se va a convertir en una superestrella, le gusta a la gente o no. esto muchas personas dicen que el béisbol se ha vuelto un poco como, como, como aburrido, o que debería cambiar. Y también, luego de la película que muchos vieron de lo que pasó de Oakland, donde sale Brad Pitt y eso, muchos piensan que el, el béisbol cambió la metodología. ¿Sabe? Eh, en cierto en verdad cambió, porque, por ejemplo, dicen que los Yankees nunca han querido cambiar. Que hay equipos que no han llegado a ser el mundial que han utilizado esa nueva metodología. Esa nueva metodología ha ayudado a, a, a, ganar, a ganar campeonatos, ese es una, y la otra en, cu en cuestión de rating eh, para que el fanático se motive más. Bueno, debe el, cambiar. El, el afroamericano ya no juega béisbol. Y ese es el problema que tienen los americanos, no los latinos. Para nosotros los latinos, el béisbol está en uno de sus mejores momentos. Hay más peloteros latinos llegando a grandes ligas. Eh, Javi Baez, puertorriqueño, fue la cara del juego MLB The Show. So, eh, claro que el americano va a decir que el béisbol es aburrido si no tienes jugadores de tu nacionalidad o que te identifica en, a tu raza. Pero para los latinos, no. Tú pones la televisión y, y tú ves eh, más peloteros latinos ocupando un rol. Por ejemplo, tú ves a los Houston Astros fuera de lo que la gente quiera decir. Pero tú, tú tienes ahí a, a al Tuve de Venezuela. Eh, tú tienes a a Correa, por ejemplo, de Puerto Rico. Tú tienes eh, eh, Valdés, ¿verdad? Creo que ¿Cómo se llama? El, el rookie de ellos, el, el zurdo. Eh, sí, Valdés creo que es, si eh, no me equivoco. Sí, sí. Pero yo, yo perdí. Tranquilo. <risa> este, Es que ahora mismo llevamos tanto tiempo sin hablar de béisbol que... Pero... este, Tú tienes... Siempre muy... en, en equipos siempre en equipo de Grandes Liga tú vas a encontrar latinos. Siempre. Y nos estamos quedando con ese béisbol. No es... No es... Este, no es o sea, el, el problema para los americanos, y yo estuve en una convención hace poco, eh, vía Skype, eh, dicho sea de paso, eh, con Major League Baseball, que se llamaba Somos Baseball, Somos Pelón, Somos MLB. Eh, desde Puerto Rico eh, fui parte de un panel que hablaba sobre cómo percibimos el béisbol en diferentes mercados. Y ahí me tocó hablar de Latinoamérica. Y yo creo que el World Baseball Classic, es la consagración de nosotros como... O sea, de nosotros latinos como la potencia eh, del béisbol en el mundo. República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Nadie tiene break. O sea, mira, sí, Japón está chévere. Tienen una liga, ¿verdad? Súper fuerte allá. Pero competimos de tú a tú. Con Japón, eh, con Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. Sí. Nosotros uniendo a los dos países... No somos ni tan grandes, eh, no somos ni, ni, ni una cuarta parte de lo que son ellos en cuestión de población. Y aún así, mira cómo competimos de tú a tú. República Dominicana, nosotros. O sea, Yo creo que, que lo que nosotros hemos logrado en el béisbol siempre va a tener críticas del americano porque no hay afroamericanos jugando. Es un deporte que lo juegan blancos ahora. ¿Cuál es la última superestrella negra del béisbol a, a, a Estados Unidos? Eh, McCutchen, el de Pittsburgh. ¿es ¿En serio? ¿Es Eso verdad? No hay, no hay. No hay, no hay. Pero si sí tú puedes mencionar los Altuve, los Correa, este y peloteros latinos, que eh, tú te estás dando cuenta que están haciendo un gran trabajo eh, en los Estados Unidos. En Major League Baseball. Y, y la otra pregunta que te dice, ¿en, si es, ¿en verdad cambió el béisbol esa metodología que ya no era, bueno, los <coughs> hombroneros? No eh, la superestrella en un equipo completo como antes eh, en los Yankees en los 90, cambió esa metodología porque muchas personas la, la asumen después de, de ese cambio de Oakland de, de, de, de, de, Monibol, de Oakland? Lo, lo, lo que se le conoce de Moneyball cuando uh -huh. usted no tiene chavos o cuando usted no tiene dinero para invertir usted tiene que buscarse la manera de sobrevivir eso es lo que hacen los equipos de, de un mercado pequeño eso no es lo que hacen los equipos de mercado grande Boston Nueva York. Estos son equipos que sí van a utilizar lo que son eh, Cybermetrics. Que lo que hacen es que te, eh, te dan probabilidades. Es una herramienta. Hoy en día, eh, para nosotros que estamos en comunicaciones, eh, tú sabes que a las páginas de Facebook, YouTube, uh -huh. hay, hay una estadística, unas métricas que él te da. Y de acuerdo La a métricas, tú sabes una Y tú sabes, de acuerdo a eso que te da, cuánta gente te escucha, cuánta gente te ve, cuánto tiempo. Tú utilizas eso, ¿verdad que sí? Claro. ¿Y eso tú lo utilizas para qué? Para ver que cuál es el contenido que tú le vas a brindar a tu gente. Pues, ¿por qué no usarlo en Major League Baseball? O sea, es, es una herramienta, no es final y firme. Hay hay organizaciones que lo han llevado al ridículo, que inclusive de, del front office te envían la alineación. Eso me parece que es una loquera. O sea, eso es absurdo <risa> que una computadora te diga o un nerd allá arriba, mira, estos son los tipos que tienen que batear hoy y que el dirigente no pueda decir... Pues yo tengo una corazonada de que hoy quizás pues no voy a utilizar a este y voy a poner eh, a este otro. Y, o sea, eh, eh, yo creo que eso sí existe en medio League Baseball. Pero la tecnología es parte de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Mira esto que estamos haciendo tú y yo, sí. Nomi. Un entrevista. O la tecnología es para utilizarla. O sea, en ese sentido a mí me parece que no hay problema. <risa> Héctor, Pablo de una vez con lo que la gente espera. NBA. Ah. ¿Qué fue...? Porque tú, tú dijiste, tú has dicho en el programa varias veces que uh -huh. tú has sido, que tú eras fanático de Kobe Bryant. O 100%. sea, no fuiste, o sea, no fuiste eh, Entonces no eras fanático de LeBron. ¿Qué fue lo que te convenció de LeBron que tú dijiste, este tipo de quedarse? Es mejor. Es mejor. Es mejor en muchos sentidos. En muchos sentidos. Kobe Bryant lo único que yo te puedo decir es que nos alimentaba era su ego su momentos increíbles de acabar un juego o de pues lo competidor que era, o sea esa parte es admirable de Kobe Bryant pero vamos a la esencia de lo que es un jugador, desprendido la historia detrás de LeBron James me impactó en el 2015 2016 cuando yo empiezo a conocer un poco más de LeBron porque yo estaba tan enfocado en lo que era Kobe Bryant y me empiezo a adentrar en la historia detrás de LeBron James yo creo que nosotros muchas de las personas que lo odian no tienen ni idea de lo que este hombre eh, que hoy es un hombre pero lo que un niño como él vivió en Akron Ohio eh, es increíble, o sea, vivió más de siete hogares. Claro, eh, su ¿tú, mamá. Ha tú has tratado de entender el odio que le tienen. O sea, ¿tú claro. Has tratado de claro. Entender? Es que la gente, la gente es bien difícil para la gente reconocer grandeza en otros. Y más aún cuando ese que está hoy atenta contra algo con lo que tú creciste. Michael Jordan fue parte con lo que yo crecí, yo nací en el 1980, a los nueve años, era en 1989, Michael Jordan estaba aprendiendo con los Pistons, en el 91 tenía 11 años y lo vi como después de perder el primer juego le ganó cuatro corridos a, a los Lakers, lo vi jugar contra Portland, lo vi ganarse a Phoenix un día de las madres eh, en casa de mi abuela con el canasto de John Paxson, lo vi retirarse, lo vi jugar béisbol, pues yo crecí con él. Su carrera fue parte de mi crecimiento, yo lo seguía. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que se quedan arraigadas a eso sí, porque... No lo, lo cortan porque, ahí. Claro, porque no continuaron con el deporte. Hay gente que te dice, no, yo soy fui fanático de la NBA y mientras estaba Michael Jordan. Ese Lebron James no sirve, no es como entonces son, eran fanáticos regulares en los 90 y casuales en los 2000, 2010. Entonces usted no puede hacer un juicio de algo que usted creció viendo y que siente que es la verdad pura. A algo que usted no, ni siquiera está viendo y que sencillamente usted lo que hace es leer dos o tres posts de gente irresponsable en las redes sociales sobre LeBron James, eh, criticándolo o tratando de minimizarlo yo solamente ah, le digo a la uh -huh. Ajá. Bueno, de, ahí viene esta pregunta yo sé, y muchas gracias a que para ti, tú has dicho que LeBron es mejor jugador que Jordan, tú has dicho que Jordan es más exitoso o sea que ha tenido sí. más logros y eso pero que Jordan es mejor jugador entonces yo te pregunto, ¿cuál para ti es el por qué? ¿Por qué razón tú entiendes eso? Bueno, lo que, lo que pasa es que aquí no hay que tratar de el éxito de una persona. Hay muchas personas que son exitosas y no son mejores que otras. Hay Exacto. mucha gente con más talento que no tienen los galardones de otros. Hay mucha gente ganándose Oscars en las películas y no son mejores actores que otros actores que no tienen el reconocimiento. So, Primero, los galardones en el deporte no son eso de una persona. Exacto. Los galardones son es otra cosa. Sí, Exacto. Los galardones son otra cosa. Los campeonatos, que es el argumento más fuerte que la gente uh -huh. utiliza para Michael Jordan, no los ganó Michael Jordan nada más. En una entrevista que salió en estos días de E60, le preguntan a Carl Malone ¿qué tú piensas cuando te digo Michael Jordan? Y él dice, Michael Jordan. Y él dice, pero tú jugaste contra él. Y él, espérate, yo asumo que perdí contra los Chicago Bulls. Cuando yo jugaba contra Michael Jordan, yo no jugaba contra Jordan, yo jugaba contra los Bulls que tenían a Pippen, a Rodman, a Harper, a Tony Cook, a Phil Jackson, a Michael Jordan. O sea, la gente a veces nunca va a entender que tu entorno condiciona. O sea, las condiciones que te rodean van a determinar cuán exitoso tú vas a ser. Quizás la gente no lo va a entender. Puede ser que alguien vaya en contra de los odds, o sea, de las probabilidades y lo logre hacer, pero son menos las probabilidades. Por ejemplo, en estos días estuve hablando de Oscar Robertson. Oscar Robertson estuvo 10 años en Cincinnati comiendo fango allí. O sea, con jugadores que no le daban oportunidades de ganar. Su primer año al lado de Karim Abdul-Jabal, campeón de la NBA. ¿Qué, me, ¿Qué demuestra eso? Que el entorno condiciona. LeBron James es una historia eh, muy distinta a la de Michael Jordan. Son dos caminos distintos. Lo que uno tiene que mirar es en los caminos distintos, qué favoreció a uno, qué, qué no favoreció al otro, qué perjudicó a uno, qué no perjudicó al otro. Pero ahí no vamos como lo que tú dices. Todo lo que eh, favoreció o perjudicó es basado en el éxito que tuvo, ¿sabes? no en lo de jugador. ¿sabes? Es, es perfecto. Esas son, o sea, son condiciones. Condiciones. Ahora vamos a ver cómo lo vemos como jugador. Porque tú acabas de decir, sí, él tuvo éxito por la condición que tuvo y él tuvo tantos logros por la condición que tuvo. Ahora, tú lo pones aquí a Jordan y a LeBron. ¿Cuál, eh, cuál es la razón de por qué él es el mejor? Bueno, vamos a habilidades, sí. habilidades. Michael Cholan es un mejor anotador. ¿Verdad que sí? Es un mejor sí, anotador. Le claro. das la bola y dices, consígueme dos puntos y es mejor. LeBron dice es un mejor rebotero. LeBron James es un mejor pasador ahí eliminamos las tres, los tres renglones, renglones básicos del baloncesto punto, rebote y asistencia si tú necesitas jugar un rebote yo creo que tú crees y todo el mundo va a entender que LeBron James puede conseguir el rebote por su físico, por lo alto por lo, lo corpulento que es y en cuestión de asistencias, o sea de hacer mejor a sus compañeros no estoy diciendo que Michael Jordan no podía pasar el balón pero no lo podía hacer como LeBron James que cuando se termina su carrera posiblemente termine siendo el jugador con más puntos en la historia de la NBA pero ah, va, no terminar, pero va ah, a terminar no sea... ter tercero en asistencias de la historia, o sea, eso nunca lo habríamos visto un jugador que podía anotar consistentemente 27 por noche, pero también te podía hacer 8 asistencias por noche, so eso es, esa parte es increíble ahora vamos al, al resto del el juego en cuestión de habilidades nivel de IQ, Pues para mí el nivel de IQ yo creo que es un push, es un empate entre ambos. Yo creo que realmente es un empate. Yo creo que el IQ de baloncesto de Michael Jordan era impresionante y el IQ de baloncesto de LeBron James, por lo que hemos visto, también es impresionante. Entonces vamos a la defensa. Y aquí en la parte donde la gente siempre va a chocar un poco conmigo. Esta es la máxima expresión del baloncesto, lo que estamos viviendo hoy. No hay una mejor versión. No ha existido mejor baloncesto ya, que este. Ya, lo, ya tú lo has hecho en mitos del deporte. Tú... Claro. <risa> esta es la mejor versión del baloncesto que usted va a ver. En una misma era, hay un tipo de 6'3 que ganó en MVP, hay un tipo de 6'9 que ganó MVP, hay un tipo como Kevin Durant que se movió a Golden State y mide casi 7 pies. O sea, mejor que en esta era usted tiene a Giannis, Curry, Kawhi Leonard, Kevin Durant, LeBron James, eh, hay gente que quiere meter en esa misma conversación a un tipo como Paul, Paul George, Paul George. Eh, Russell Westbrook, James Harden espérate, tú, espérate, espérate estos tipos no tienen debilidades cuando tú los miras, son tipos que tienen capacidad de hacer lo que sea y durante el desarrollo de todos esos jugadores que es en los últimos 10 años ¿quién ha sido el mejor jugador entre ellos? LeBron James, sin lugar a duda y no tan solo eso LeBron James pisó la NBA a los 18 años. 18 años. Ese año cogió votos para MVP. LeBron James jugó esta temporada del 2020. ¿Verdad? No hemos terminado. Desde el primer día que pisó la NBA en el 2004 hasta el 2020. Todos esos años de su carrera, él ha cogido votos para MVP. Desde su primera temporada hasta la última. Ese es un post que puse esta mañana y alguien me ¿Ah? escribió a play, pero eso no es real porque Stephen Curry fue eh, unánime, claro Stephen Curry cogió todos los votos de primer lugar okay. eso es lo que la gente no entiende Stephen Curry cogió todos los votos para ganar en primer lugar el tercero en esa votación fue LeBron James con, con más puntos eh, acumulativos para MVP, así que la gente tiene que entender que estuvo listo mucho más rápido que Michael Jordan porque llegó a la NBA a los 18 años y promedió 20 puntos por juego. Y cuando lo miramos 17 años después, sigue siendo el mejor jugador de la liga. Él ha sido el mejor jugador de la liga del 2010 al 2020 y entrando en una nueva década, es el mejor jugador de la NBA todavía. Todo para mí es absurdo. O sea, este tipo desde el 2006, 2007, por lo menos del 2008, 2008, 2009, era el mejor jugador de la liga, o esa fue en esa década. Dos, en el 2010 hasta el 2020 es el mejor jugador de la liga con 36 años o sea son tres décadas distintas y él es el mejor jugador de la liga o yo creo que alguien se pueda sentar hoy y decirme que alguien puede ser mejor eso cuando yo miro la durabilidad y en habilidades en defensa, que era lo que estábamos hablando Michael Jordan era un buen jugador defensivo excelente pero tenemos que mirar los que lo acompañaba, No es culpa de él. Pero la gente siempre decía él estaba adelantado a sus tiempos. No había nadie como él. So, ¿Tú te imaginas? Si no había nadie como él para defenderlo, imagínate esas mismas habilidades que él tenía ofensiva para desplazarse y moverse, utilizarlas en defensa. Pues es obvio que va a dominar. O sea, Ahora, el que LeBron lo haga hoy, que es la máxima expresión del baloncesto, donde todo el mundo es un atleta, donde el tiempo de duración de un jugador en la NBA ya no es siete años, ahora es cuatro. Porque si no das el grado, vas, vas afuera. Donde ya no hay gente gorda en la NBA. Ya no hay gente eh, con eh, Excepto Sayo Wilson. Sí, pero pues, Wilson, pero eso le llaman baby fat. Dentro de tres años es gordura, pero por ahora es baby fat. O sea, es gordura de gente joven que todavía la gente oh. piensa que lo va a votar. Pero para que te des cuenta, eso, eso es a lo que se enfrenta él todas las noches. Y que defensivamente él haya podido dominar por muchos años en una posición que la liga dejó de, de ser una liga de gares. A que los equipos para ganar, excepto verdad Stephen Curry, que yo tengo mis dudas porque cuando realmente Stephen Curry ganó, y yo puedo decir que ganó realmente, fue cuando llegó Kevin Durant. En el 2015 él ganó porque LeBron no tenía a Kyrie Irving ni a Kevin no. Si los hubiese tenido, él probó que en el 2016 se los podía ganar. Y no, y no era ese equipo en ese momento... Aunque Kevin Love y Kevin se lesionaban, era el verdadero Golden State que la gente amaba. Porque cuando llegó Kevin Durant, ya la gente había tenido sus dudas. Pero en ese equipo que fue que ganó, se sentía como el verdadero equipo que sorprendía. Claro, era Golden State el que revolucionó la liga con dos de los, dos de los mejores tiradores de la historia. Eh, con un gran jugador de complemento como lo es Draymond Green con un gran head coach como lo es Steve Kerr, que obviamente pues, él ha ganado con equipos espectaculares eh, y también ganó con Kevin Durant, pero hay que darle crédito a lo que ellos lograron, o sea, manejar todo el entorno de Golden State, el traer a un jugador como Kevin Durant y unirlo a un núcleo que ya funcionaba y dominar. Los últimos años en la NBA, sin lugar a dudas, eh, ellos dominaron. Para ti, ¿cómo va a finalizar esta temporada? A pesar de, lo, de los inconvenientes con la pandemia, ¿tú la ves una.? Uh, se, va, ¿Se va a disfrutar esta, eh, eh, esta, esta, este, estos playoffs de la NBA? Como se ¿Va a no, disfrutar? Como nunca. Va a ser. Hay mucha gente que dice que van a ser cuestionables. Yo te diría que van a consagrar a mucha gente. Eh, lo que nosotros vamos a ver. Eh, The Last Dance, el documental de Michael Jordan Mira, Y esa era mi última pregunta que vamos ahora, vamos oh oh ahí oh pero The Last Dance es lo mejor que le podía pasar a LeBron James es lo mejor pero eh, en las redes no ha sido así play. no, no, no. en no las redes dice, ya yo me di cuenta lo confirmo que Jordan es mejor por el documental, eso es las redes Mira, aquel que cambió de opinión por el documental es porque no tiene la mente eh, en línea. Porque eso que salió ahí lo sabía todo el mundo. Si tú me preguntas hoy, lo único que la gente se sabe hoy es que Michael Jordan es chévere admirarlo como jugador, pero como compañero de equipo yo no lo quisiera nunca. Son tipos que te va a dar un... O sea, la personalidad de él no quedó tan bien después del documental. Y hemos visto como Jorge Grant, el mismo Scottie Pippen y otros, pues lo han criticado. Pero esto es lo mejor que puede haber pasado a LeBron James. ¿Por qué razón? Cuando miramos el juego y tú lo has logrado todo. Tres campeonatos, cuatro MVPs, eh, tres, MVP de, tres MVP de finales, eh, All Star Games, o sea, tú lo has hecho todo. Entonces, de momento, alguien sale con un documental y pone en duda todo lo que tú has logrado. Cuando ya tú no tienes tanto en el tanque como motivación. Porque ya tú lo has logrado todo. Y hay alguien diciendo en todos los medios: Ah, espérate, es que Michael Jordan es mejor que LeBron James. LeBron James no está al nivel. So, ¿Qué tú crees que eso hace con la mentalidad de una persona en su carrera y tan competitivo? Lo llena de energía. Por eso es que yo les repito a todo el mundo que dice que Michael Jordan es el número uno y LeBron no tiene break. Yo le digo: Ok, no hay ningún problema. Vamos a calmarnos. Ahora piensa esto. Michael Jordan es el número uno, ¿verdad? LeBron James no ha terminado de jugar. ¿Y en qué posición está? El número el dos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años le quedan a LeBron? Y la gente me dice, le quedan como, como tres o cuatro eh, de alto nivel. Bueno, yo te diría, sí, le quedan cinco años más en la NBA. Cuatro, tres a alto nivel, uno donde empieza a bajar, el quinto para retirarse. Son cinco años. En esos cinco años, ¿qué él puede lograr? Múltiples campeonatos, ¿sí o no? Sí, puede lograr sí. múltiples campeonatos. Eh, puede ganar por lo menos un MVP más, sí. sí. Tiene posibilidades de ganarlo este sí. año, de hacerlo. Eh, Se puede convertir en el mejor anotador eh, o el jugador con la mayor cantidad de puntos en la historia de la NBA, sí. También. Puede convertirse en el tercer jugador en la historia con más asistencia verdad que sí. Sí. Puede convertirse en el GOAT, sí puede convertirse. <risa> so, en cinco años a, Mike, a LeBron James le falta escribir capítulos en ese libro y la gente está brincando en la página 75 o 100 del Quijote se le no olvida se que se tiene, se hay muchas más páginas eh, por leer todavía y, y yo considero que es cuestión de tiempo eh, en que la gente comience a apreciar y esta pandemia el regreso de la NBA va a poner todos los ojos en un solo lugar sí. no te vas a poder escapar de ver la grandeza y lo que se va a comentar es esto Estuvo dos meses sin jugar. Regresó dentro de una misma temporada y gana un campeonato. Ahora, tiene que ganar. LeBron James no tiene espacio para perder. Sí, se lo le... perdona. Sí, se no, lo no perdona. se lo voy a perdonar nunca. Si LeBron James pierde este año, yo, yo lo dije en la garata y lo he dicho en mis redes. Para mí es perder esta temporada por una sencilla razón. No es porque él hubiese necesitado ganar otro campeonato para ser el coach. Yo considero que no lo tenía que hacer por todo lo demás que va a hacer. Pero cuando tienes la oportunidad de jugar al lado de un top five player, tú no puedes fallar. Cuando tú eres LeBron James, que nunca has tenido un jugador a tu lado en su prime, saludable a los 26 años. ¿no? Sí, porque siempre mencionan siempre a Wade. Sí, pero Wade, Wade ganó en el 2006 y Wade no era un nene, Wade, Wade cuando llegó al lado de LeBron James, sí, era un gran jugador, pero, y venía, y, y era un jugador que para mí, usted puede hacer un argumento que era un top five, pero no podía dominar el juego como lo puede hacer Anthony Davis, en los dos lados de la cancha, noche tras noche, Wade en el 2011 ya tenía lesiones de la cadera, después lesiones en la pierna, la espalda, tú sabes, para mí LeBron está obligado a ganar este año, juega al lado de Anthony Davis y cuando tú tienes la oportunidad de jugar al lado de un tipo que es un top five player de esta liga, you gotta win usted tiene que ganar, si no no se lo perdono Play. yo disfruto, oye contigo se disfruta increíble, a veces yo escucho podcast yo solo y ahora <risa> en persona, es increíble de verdad, porque tú le das a, a tú, como tú dices, tú haces que el conocimiento se vea simple el argumento, tú le das un argumento, como tú dices a veces, tú le has dado un argumento a personas que pueden discutir. Porque antes uno no podía discutir porque tal vez no tenía un, tal vez la experiencia o decir yo sé más que tú porque yo viví eso que tú no viviste, ya, era la forma que te ganaba la discusión. Hoy, correcto. Ya, no Hoy no ya. ya no es así. Hoy ya no es así. Hoy ya. Tengo un argumento para que discutir y veo muchos jóvenes que están en tu programa, muchachos, muchísimo más jóvenes que nosotros. Y de verdad, eso, eso valora mucho eso. Eh, sé que es difícil eh, eh, por el rating que tienes en el programa hasta llamar. Una vez llamé y duré muchísimo tiempo en línea y nunca llegó a la llamada. Casi 40 minutos esperando. Sí, y es complicado. Porque ya ahí se ve el éxito de la grata. Play. Eh, gracias, de verdad, de nuevo te lo digo eh, Las personas van a disfrutar Esto en YouTube eh, Yo te voy a mandar el link de una vez y la, Para que la gente pueda disfrutarlo ahorita más eh, Ya cuando estemos Porque eso se grabó en la tarde, pero va a salir en la noche eh, Play, mil gracias, tú sabes que estamos aquí En la República Dominicana para ti eh, Tenemos contacto ya eh, Estamos a las órdenes Espero un día yo visitar a mi familia Porque tengo familia ya en Puerto Rico y poder, y poder ir a ver en vivo La Garata y, y, y bien importante, eh, yo creo que nosotros en, en este negocio tenemos que estar para sumar. Eh, y a toda la gente joven que, que está viendo quizás esta entrevista y le gusta el deporte, es bien importante que sepan que la fuerza está en creer en nosotros mismos. No te la tiene que dar más nadie, ni una cadena de televisión, ni nada. Hoy en día, a diferencia de hace 20 años atrás, que uno tenía que buscar que alguien le diera una oportunidad la oportunidad hoy te la tienes que dar tú. Te sientas, coges tu teléfono, haces un canal de YouTube, prendes, grabas y ahí está tu oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Que la gente te vea. Si no lo haces, es culpa tuya. No es culpa de más nadie. Hoy nadie te tiene que dar una oportunidad. La oportunidad te la tienes que dar tú. Si tú te das la oportunidad, entonces le das la oportunidad a otros de poder dártela a ti. Si no... No se puede. Así que gracias a ustedes por su tiempo. Eh, gracias honor, a ti. Es un honor. La disfruté, disfruté la entrevista, sin duda la disfruté. Eh, hay tantos, tantas cosas que lo apasionan a uno del deporte y de verdad es impresionante en la manera que uno ha fluido en esta entrevista. Y si me encuentran un pedacito de República Dominicana ah. en donde yo me pueda aniar a sí. hablar con Correa, Correa, con Correa. correa. Oh, no, La realidad es que yo estoy hablando ya con él para hacer algo, eh, pero de, de todo corazón, si hay un pedazo de tierra que me puedan reservar para yo pararme y, y hablar y discutir con la gente lo, y mover el, que, a este nivel. Que, mira, yo lo único que te recomiendo es que estés preparado porque los fanáticos de NBA son muy pasionales, los de béisbol son muy pasionales, pero el béisbol de aquí, sí, no sé. El invernal no es pasional, es enfermizo. Yo sé, yo sé. Yo sé porque sabes. he tenido la oportunidad de vernos en la serie del Caribe. Eh, he tenido la oportunidad de compartir, eh, ¿verdad? Cuando es la Serie del Caribe acá. Aquí les correa vino a Puerto Rico para lo que es la, uh -huh. la serie del Caribe. Este, el teléfono está. me está sonando. Déjame apagarlo aquí. Okay. Este, pero. Nada, nosotros estamos a las órdenes, a nosotros nos gusta el deporte, eh, creo, creo que hay una manera distinta de comunicar lo que, ¿verdad? lo que sucede en el mundo deportivo y si podemos ser un granito de arena para que algo suceda, estamos a sus órdenes siempre, a 10 dígitos, como siempre yo digo, son 10 dígitos lo que hay que marcar y meter así. Vamos, Play. Mil gracias, de verdad. Espero seguir compartiendo contigo. Eh, un saludo a las personas. Disfruten esta entrevista, comenten. Va a salir en Facebook de Telenor y en YouTube. Yo le mandaré el... Dime, Play. Importante. Uh -huh. Las redes sociales. Que las redes digan, sociales, sí. De Playmaker. De Playmaker. D, -E -D, -E d o e Playmaker. Me consigues en Instagram como de Playmaker. Y a través de mi fanpage en Facebook, de Playmaker Oficial. Recuerden, obviamente, verdad, este, seguirme y a, lo, a todos los que les interese escuchar el programa radial de nosotros acá en Puerto Rico, pues lo pueden hacer a través de la aplicación La Música. La Le Música. Descargan la aplicación La Música y ahí buscan la emisora que es la Mega 106.9 y de 11 a 1 de la tarde, lunes a viernes escucha a la garata. Y también que viene Tu get, o sea que head head eso, no viene, termina, eso viene, eso viene eso, eso viene, eso ya está, eso ya está ahí, eso ya está ahí, garantizado. Okay. Así que ya gracias Play y nada, nos vamos abajo como tú dices. Nos vamos abajo. abajo, gente. Bendiciones.